Soy Ricardo Domínguez, estos son sus canales de estilocracia. Y hace poco estaba yo reflexionando Sobre algo que no había tenido tiempo de revisar correctamente miren en algunos restaurantes que uno va a comer A comer, o a cenar, o, o a pedir platillo ya Pero resulta que el menú o la carta en un código QR, ¿qué es eso? ¿Por qué está en un código QR? Yo creo que esto es nada más complicarle la vida al cliente al comenzar. Si usted tiene un negocio o usted vive de vender, no le complique la vida a sus clientes. ¿Por qué? Porque en el, volviendo a este caso, el restaurante que tiene su menú en un código QR, yo no traigo un teléfono para fotografiarlo y abrirlo, ¿qué hago? Pues me cambio de lugar me voy a me voy a Por donde todo está muy claro porque porque tengo yo que, que ser víctima de una complicación que se le ocurrió al dueño del local igual por ejemplo en las cafeterías donde te dicen cargamos suave café de este o café del otro con esto o con lo otro quiero un café punto que un café de maquinita un café americano es un, un exprés con más agua es todo ¿Por qué me tienen que estar preguntando que si lo quiero así, que si con café de este, que si con café del otro? Como si yo supiera, o como si todos supiéramos la diferencia entre un café de Chiapas, un café de Oaxaca, un café de Veracruz, un café de Costa Rica, un café de Jamaica. Usted lo sabe, pero realmente lo sabe. Mire, yo soy cafetero, pero ya estoy muy habituado al café Garat, el molido para estrés. Estoy tan habituado, tan habituado, que cuando tomo un café fuera de mi casa, ya no me sabe igual ya no me sabe al café que yo todos los días tomo a razón de un litro diario de manera que no veo por qué, cuando uno, a uno le gusta algo, pues uno pide un café y punto pero no entiendo lugares donde donde te, te ofrecen una, una extensa variedad de cafés que no conoces y que si te tomas el riesgo de querer conocer un café que te va a costar 80 pesos y no te gustó te vas, a, te vas a querer cortar las venas porque acabas de tirar a la basura 80 pesos, ok puede que 80 pesos no sea una cantidad que lastime a nadie pero tiraste a la basura 80 pesos por no saber pedir lo que quieres pedir por no saber exigir lo que, que a ti te gusta por eso yo digo si tiene usted, amiga, amigo un negocio o un trabajo en el que le ofrece productos a su cliente no le complique la vida no le complique. ¿Quiere usted un café? ¿Algo en especial? Aquí está. es su café. ¿Y si usted el café convencional, el que no tenga pericuetos, ni variantes, ni exquisites de, pues de por acá, pues que exquisites de por allá. Simplemente es un café. Y siempre como tal. Como un café. No le complique la vida a su gente